Hoy vivo solo, dile la desdicha mía. Si un hombre llora, no es porque ella sea cobarde. ¿Estás oyendo, macho? Hoy vivo solo, dile la desdicha mía. Si un hombre llora, no es porque ella sea cobarde. El hombre bueno se vuelve sus alegrías. Cuando se entera que la mujer se la hace. Yo desde niño de llorar ya no sabía. Y esta pena a mí me echó llorar bastante Yo desde niño de llorar yo no sabía Y esta pena a mí me echó llorar bastante Cuéntame mía. No me Cuéntame mía No te me canses. Cuéntame mía No te me canses. Que esta tristeza se me pasa la lucir día Y estoy seguro que voy a ser el de antes Cuéntame mía No te me cantes Uy, ve. Oye Miguel ¡Me llegó la lluvia, la lluvia Confía. Hoy yo le digo que no debe de confiarse. ¿Y por qué? A aquel que anda su y no desconfía Hoy yo le digo que no debe de confiarse Porque yo alma y corazón le di a la mía Y su traición está a punto de matarlo Por el y hoy me tengo que marchar para otra parte. Con ella y vive el resto de mi vida. Y hoy me tengo que marchar para otra parte. Cuéntelme mía, no te me canses. Cuéntame mía, no te me canses. Cuéntame mía, no te me Gracias.